Eh, venimos a denunciar como Zaragoza en Común algo que creíamos que era nuestra obligación porque ya sabéis que en la tarea de oposición estamos denunciando algunas de las circunstancias que limitan el acceso a los centros municipales de servicios sociales, algo que nos parece eh, un derecho básico, el acceso eh, presencial y directo en, al 100%. De hecho, tenemos esta rueda de prensa porque recientemente se ha publicado el informe de Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón, ya sabéis que es una entidad eh, suficientemente reputada, no hace falta que nosotros aquí expliquemos, pero que hace un informe con relación a las actividades municipales y, en este caso, en el informe del año 2021 pone de manifiesto la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, en este caso lo que serían los centros municipales de servicios sociales. En dicho informe, que si queréis cuando terminemos la rueda de prensa os lo podemos pasar, se hace referencia a las múltiples quejas recibidas, recibidas con relación a la deficiente atención a las personas en los centros municipales de servicios sociales. Por ello, nosotros, eh, dentro de la escena que hemos tenido durante todo este tiempo post-COVID, planteamos la vuelta a la normalidad al 100%, como os decía antes, directa y presencial, en la atención en los centros municipales de servicios sociales. Hemos presentado también, a la vez que nuestra preocupación, y hacemos esta denuncia, que está avalada por el informe de justicia, que es completamente autónomo y aséptico, Hemos presentado también una serie de propuestas que tienen que ver con eh, nuestra actitud propositiva como oposición para plantear posibles alternativas para el equipo de gobierno. En concreto, mmm, vuelvo, vuelvo a decir que manifestamos nuestra preocupación ante los problemas de atención de los servicios sociales que señala este, re, este informe eh, del año 2021 en el cual se reclama y se reseña la dificultad del acceso de las personas. Entre otras cosas, mediante barreras innecesarias como son la famosa línea 900 que impide y que es la única vía posible para la atención de las personas. No existe, creemos, ninguna causa justificada que en este momento impida la atención directa y presencial en los centros municipales. Máxime cuando eh, entidades como los eh, bares, restaurantes, ...cualquier tipo de ámbito que tiene que ver con el ocio recreativo y deportivo... ...están eh, permitiendo el acceso al 100% presencial... ...y además se está planteando la retirada de las mascarillas... ...en los ámbitos cerrados o interiores. El último informe de la Justicia, como os decía, destaca... ...las quejas recibidas con relativa a la deficiente atención... ...de las personas que van a los centros... ...sobre todo en el ámbito de la atención telefónica recibida y las demoras que esto supone en la atención directa. Esta situación que consideramos que es una reflexión de desigualdad, eh, creemos que es difícil explicar por qué no se ha recuperado completamente cuando eh, hemos constatado a través de la información que tenemos a través de los profesionales que están trabajando en los servicios que sigue siendo una atención que tiene que pasar por el filtro de una atención telefónica. En algunos casos nos hemos encontrado y ya lo denunciamos en el pasado mes de febrero con casos de demora que superan los, eh, el mes, las tres semanas, que indica el actual reglamento de centros municipales de servicios sociales aprobado por el equipo de gobierno. En este caso denunciamos que había... El eh, retraso en la atención, en el caso concreto, de ocho centros estaba sobrepasando el plazo establecido y en otros cuatro la demora se encontraba en más del doble del plazo aprobado, que como os hemos comentado son tres semanas. También tenemos que tener en cuenta... Que hemos solicitado esta información de manera oficial al responsable del área, en este caso el señor Loren, en más de seis ocasiones, incumpliendo el reglamento orgánico municipal que requiere que esta información sea respondida en menos de un mes. Por lo tanto, estos datos que tenemos aquí hoy son los datos que nos han trasvasado los profesionales, pero evidentemente no son los datos oficiales, porque los hemos pedido hasta en seis ocasiones y el equipo de Gobierno se ha negado a darnos la información con relación a las listas de esperas, así como la atención de carácter presencial o telefónico y eh, derivada en qué ítems de atención se estaba planteando. Por último, lo que queremos plantear es que Efectivamente, esto se une a una situación muy concreta con relación a los profesionales y eh, que hasta en 24, en la actualidad, y hasta 60 en el área de acción social, son profesionales que no se han cubierto las plazas que actualmente están como vacantes. Por lo tanto, en cuanto a lo que serían propuestas de mejora con relación a esta situación que volvemos a remitirnos al informe de, de la justicia, por un lado presentamos una propuesta que es la recuperación de la presencialidad total y la atención directa en los centros municipales de servicios sociales. Planteamos también la apertura presencial de dichos centros como mínimo una tarde a la semana. Esto además sería generador de empleo, que es otra de las cuestiones que estamos planteando, que sería el refuerzo del personal y la cobertura de bajas, que como os hemos comentado, existentes en los centros a fecha de hoy hasta en 24 profesionales y en el total del área hasta en 60 personas. También planteamos como una propuesta propositiva y de mejora que se lleve a cabo una encuesta de satisfacción de las personas usuarias de los centros así como de los profesionales. ¿Qué mejor estándar de calidad que hacer una encuesta que permita de una manera objetiva valorar hasta qué punto esa atención vía telefónica, esa atención que estamos reclamando que sea 100% presencial, sea valorada por los propios usuarios y usuarias. Y, por último, planteamos también el refuerzo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, una oficina que se puso en marcha en el anterior mandato y que tenía como uno de sus objetivos la promoción de buenas prácticas y la defensa y de la atención de las personas usuarias. Por todo ello. Esta es la razón que nos ha traído aquí hoy a remarcar este informe que, vuelvo a decir, que es un informe completamente eh, aséptico y eh, completamente autónomo, que lleva a cabo el informe del justiciazgo del año 21 y que reclama efectivamente la mayor atención y evitar el acceso en desigualdad a los centros municipales de servicios sociales. Como último, deciros que nosotros abogamos por esa atención presencial y directa al 100%, que no entendemos cómo en este momento en el que se ha recuperado la presencialidad en prácticamente todos los ámbitos, los centros municipales que además trabajan directamente con el factor humano, es decir, que atienden presencialmente y que ese es un elemento técnico fundamental máxime en situaciones de personas mayores que ahora mismo están sufriendo la brecha digital y que, por lo tanto, tienen que recurrir a familiares o al entorno próximo para poder llevar a cabo dicha solicitud de carácter telemático, lo que nosotros planteamos es que efectivamente se recupere el 100%. Y, por último, deciros las propuestas de mejora, que sería el refuerzo de personal, que es lo que planteamos al equipo de Gobierno, la cobertura de bajas y vacantes, que nos parece fundamental para que los equipos puedan atender con las condiciones de dignidad que se permiten la apertura de una tarde de la semana, generando empleo, que esto permitiría además la conciliación familiar, porque no todo el mundo puede acudir a los centros en un horario que la horquilla va de las nueve de la mañana hasta la una y media, dos de atención. Una encuesta de satisfacción de profesionales y usuarios y, por último, reforzar las funciones de esta oficina de atención a la ciudadanía y buenas prácticas, que fue puesta en marcha en el anterior mandato y que actualmente, según nos consta, está vaciada de contenido o prácticamente semivaciada. Así que esto era lo que os queríamos comentar y si tenéis alguna duda estaremos encantados de responderos. Si sí, me han preguntado por que ¿pues si podéis dar unos datos del número de profesionales que faltan en concreto en los centros. Sí, los, los tenemos en bruto, no los tenemos desglosados, pero son 24 profesionales en los centros municipales de los diferentes perfiles profesionales a fecha de hoy. ¿eh? Esto puede ca cambiar de aquí a dos semanas y luego 60 profesionales también de los diferentes perfiles profesionales en el cómputo global del área de acción social y familia. Pero vamos, de atención directa en los equipos a fecha de hoy 24 profesionales que es lo que también reclamamos que sea tenido en cuenta por el equipo de gobierno para reforzar y, y que se suplan esas bajas y vacantes.